Hoy el problema de la contaminación causada por la ropa que desechamos pues me parece muy importante. Decidí pues, poner toda mi energía y esfuerzo en salvar la ropa que ya tenemos y alargar su vida. Hay algo que de repente digo sobre nuestro servicio y es que quien diseñó tu ropa no estaba pensando en ti. Entonces. Pues somos realmente un servicio súper. O sea, que tú puedes hacer custom made y entonces tú vienes y cualquier deseo que tengas en tus prendas lo cumplimos, ¿no? Entonces me gusta incluso como, como esta parte sociológica de escuchar a la gente y saber qué necesita de sus prendas y cumplírselo. Un chico que nos trajo cinco pares de jeans, todos venían rotos del mismo lugar. Un señor que nos trajo sus pantalones de vestir, que tiene él un tic nervioso y siempre se pues, iba rascando en el mismo lugar, entonces sus pantalones todos venían iguales. Entonces, ese tipo de detallitos, que es realmente como este testigo de la complicidad que tenemos con, con nuestras prendas. Me gustaría que, que la gente viera realmente el, el valor que tienen sus prendas desde el proceso de confección y lo que significan en, en nuestro estilo de vida, para que realmente pues, lograran apreciarlas y extender su vida y no desecharlas tan rápido.